Ay, ay, me agarraron de sorpresa, pero hola oh, gamersitos Gamerstad de contra réplica de Facebook, de YouTube, de Instagram, de Twitch y de Twitter. El día de hoy estaremos jugando tres juegos, el PKXL, Stumble, Guys y Brawl Stars y hoy... Y el jueves salió la actualización del de mundial de PKXD. Yo ya lo tengo todo. Miren, les enseñar Este es un palo que saca como humo. A ver. Tam ah, también tenemos una pelota dorada. Eh, podemos... Con las armaduras podemos hacerlo ahí eh, arriba. También tenemos un banderín Que es como el de Capitán subasa Que los apoyan Ay, que se quitó No, se quiere quitar esta cosa Y por último tenemos un silbato Que en realidad se convierte en una pelota Y por lo que ven tengo Hay una mascota que es el artillero de eh, pelota y ahí ya está la isla de la dirección, que también salió un mi nuevo minijuego. Miren. El armadillo pelota salió. La, los uniformes y también el nuevo minijuego. Que está ya en las experiencias. Y cambió el robot también. Y acá atrás justo vi un cofre. Ven, ahí está. Y lo vamos a agarrar a ver qué contiene. Este cofre contiene tres gemas, así que vayan a recogerlo. Y es que ahorita estamos haciendo más crazy room porque estoy creciendo a mi mascota. Porque ya quiero que vean cómo rueda, porque solo ahorita está caminando normal. Y es que en nivel 5 ya rueda. A ver, pero antes vamos a revisar que no están conectados. Fletch, ProMaster, este, Rodrigo, Nen, Nenny, Yuyuba y Precious Girl. Saludos a Sony Gamer. Bienvenido. Aquí está justo Rodrigo. Ah, pensé que no iba a entrar a tiempo, pero sí entro. Y es que ya me falta unos po poco para que crezca ya la mascota. Ay, necesita bañarse, pero no. Es mejor hacer carreras. Ay, no. Y es que a veces no, eh, entran todas las personas, pero no las veo. Se ven... Bueno, están invisibles. me caí saludos a DJBV. Ah, y, y insignia ay que no descubrí la puerta a quien sacar bienvenida Ay que se me quedó cargando esto de nuevo, no. Saludos a eh, Grevin. Bueno Grevin. Otra vez se me quedó trabado. Saludos a Sandy Craft y a Rodrigo. No se me quedó trabado esto. ¿Por qué siempre en esa parte se me tiene que trabar? ¿Por qué siempre? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ahí ya sale y volvió a entrar. Es que a veces son los hacks. Que son hacks del juego. Miren qué bonita. Qué bonito se ve. La patineta de Nimda. Miren qué bonita mascota la que tenemos aquí. Miren cómo rueda. ¡Uy! Oh, me encanta, me encanta! Al ser gaming me Creo que tal vez quiere que conozca a Yuyuba. A ver. Sí, y ahí soy Yuyuba al mundo con ¡Qué bonita su mascota! Aquí está César Gaming ¿Eh? ¿Está Sonic Dog? Hola Sonic Dog Ahora voy a ponerme el, el uniforme Ya me estoy poniendo el uniforme de, del fútbol qatar. ¿Al es este? Ah, sí. Ah, no, aquí no está. Está aquí. Aquí está. A ver, les voy a enseñar que tengo ya el pase. Eh, no me acuerdo de qué país era este Sonic 2. Ah, ya, creo que sí es de México también, pero no se puso la camisa. ¡Eh, ahí está Yuyuba! ¡Está Yuyuba! ¡Ey, okay, ya vamos a una visita! ¡Ahí está Yuyuba! Que en, ahorita Sí, pero que en realidad es diré que yo Ay, es que les... Dice... Ya le dijo ella hermana. ¿Quién es? Ya le dije que yo. Ay, pues es que la gente está tapando. Yo soy... Dice que es, son tan lindos. Ah... Ah, oh. ya me saludo yo Dice, hola hermana oh. Dice, estoy bien Le digo que sí Ya les dije que me sigan oh. Oh. Ya, al fin me conoció oh. Ah, aquí está Yuyuba. Dice que las que me sigan. Ya les estoy diciendo que vengan aquí a la cancha. Sí, miren, ahí va rodando el pequeño aquí va a ser ya les ya les dije y mañana empieza el, el mundial oh. eh, dice que quiere a todo Déjenme decirle que vamos Los quiero mucho Ya les dije que entremos Espere. Ah, se está cambiando Creo Miren, aquí está este, la, la cancha Que eh, en verdad Es la mini canchita Voy a clavizar a, a la pelotita Miren cómo rueda Rueda muy loco Espera, déjame Ay, no me dejan tomar foto No, pues no me dejan No me quieren dejar tomar foto con Yuyua. Yo miren todas las fotos que tiene con ella wow qué padre ay es que está lento esto ay por lo menos no me dejan tomar una foto ay ya se fue la experiencia no otra vez ah no ya ¿Dónde está Yuyuba? No, se la sacó del servidor seguramente. No la sacó del servidor. Dice... Saludos a, a mi mamá y PkTV y a César Gaming. Dice que cumpliendo XD por fin se cumplió, dice. Sonic, hace el mundo público que quiero invitar. Sonic... Haz el mundo público para que... entren... ahí ya está Ya es público, voy. El game... ahí ¿dónde estás? ¿Es Aquí está... Y yuyuba. Is. Sí, eso está, Ay... Ay... Ay... Ah, ay, voy a tratar de convencerle a Yuyuba que estoy en vivo. Oh, justo me acordé ahorita. Ah, pero como cre es creadora, casi no le llega. No, fue Sonic. Mm. Y es que se traba el sonido Ya les voy a decir Ay no, no me dejó Vengan todos Ah, es que yuyuba. Oh. Ya se dieron cuenta todos. Sí, a ver, voy a deponerles. Ya les estoy diciendo, síganme. Ay, no se voló Dice, dice que... Ya les dije, ya les dije a todos que me sigan. ¿Se imaginarían que invite a Gamesis? ¡Qué locura! Ya les dije a todos que me sigan. ¡Ay! ¿Qué pasó con las invitaciones? ¡Ay! Ya está mí Le estoy diciendo síganme, síganme, síganme. ¡Ay no! Ya está el mundo lleno. Pero mejor vamos a una festilla. Es que les quiero enseñar que tengo.. Dice. ¡Oh! Dice Sony que si le habla, Gavisis Pues sí, que entre con nosotros. Enny Gamer, te saludos. Y a mi mamá y mi PKTV. Any Gamer, mi mamá y PKTV, conéctense. Aquí estoy! Miren, apenas si puedo entrar. Apenas si puedo entrar. Apenita. Ya les dije que así puedo, apenas si puedo entrar. ¡Sí, Sari! ¡Gándale, hágame, sí! Mm, mm, mm, mm, mm, ¡Ey, ya está mm, Yuyuba! ¡Yuyuba! A ver, ay... a ver. ¿dónde está Yuyuba? ¡Yuyuba! ¡Ah! ¡Ahí está Yuyuba, Yuyuba! Ya le dije. Ya. Entró Yuyuba. Yuyuba es como mi hermana. Oh. ¡Vengan todos! ¡Esto es una fiesta! Dice que... Uh -huh. mm. Ya les estoy diciendo Organicemos una fiesta Ya les dije. Ah, pero es que ne, no podemos ir todos al portal porque nos teletransportan a diferentes mundos. Sí. Sí. ¡Santi! No te pongas triste. A ver, déjenme poner mi casa. Aquí está. Aquí está. Síganme todos. Déjenme hacer la fiesta Ya les creé la fiesta En Twitch estamos Ahí está PkTV. TV Ahí estamos por el Mundial que son tan lindos sí. y es que Yulwa es como mi hermana <muchas> ay que ay eh boli <muchas> bailemos Pero no puedo lo que estoy en la pelota Ah, necesito buscarme en su momento. Aquí está Ahí está mi guitarra rock Dice Brasil, México Ah, sí, Brasil aquí ¿Ya? ya me puse la de Brasil Ay lento A Yuga le gusta <risa> ¿Qué? Saludos a Jul Síganme en mis redes sociales Y dice Saludos a Julio César. ¿En serio Straders? Sí. Vuelvete a conectar Vuelvete a conectar Straders Ok Sonic. K-Sonic okay, Dice momentos épicos Solo aquí, aquí le dice Sí, momentos épicos Aquí fiesta Ah, aquí está y gamer Increíble. Es increíble esta fiesta ¡Ey! Aquí está Alguien Que dice hey, Es hermosa tu casa ¿Qué? Ah, oh. que se refiere a mi casa ¿Qué? ¿En serio? ¿Por qué lo no dice El cielo. Dice el príncipe que no le gustó la fiesta Pero por qué eres así haciendo? De Quieres una fiesta con creadora Dice, espera un momento de su turno Peca, Peca TV, respetar. es que siempre todos queremos siempre queremos estar todo el tiempo pero hay que respetar está Brasil parece que por muy no hay muchos aquí fiesta con, con una creadora? ¿Se imaginarían con dos creadores mejor, mejor? ¿Se imaginarían con dos creadores mejor? Sería mejor con dos creadores. Sonic Gaming malas noticias ¿Cuáles son esas malas noticias? Seguramente Ganci no puede Ah, sí Ya me acuerdo que le dije que Que a las 3 Iba a estar ocupada, pero Sí, cierto Dice Dice Gaming. Si preguntan por qué dije eso eh, eh, Que Gamers Lo diga. No me tiene eso no entendí, ¿no? ¿Qué tengo que decir? y ¡Qué malo vení Dice ese JPM Link que se tiene que... A ver JPM Espero que hayas disfrutado de la fiesta. Pero yo le voy a decir algo a Yuyuba. Ah, yeah. ah no. Ah, cierto, ya lo le dice falta. Al resto va a sigue sí, a transmitir. Oh. Esperen, déjenme valor... bajarle un poco el volumen a esto porque está como muy alto así ¿Ah, como así vamos dejarle un poco aquí también treinta y uno Él le subí. Ahora, les, ahora llegó la hora de la comida. ¿Dónde están de la mochila? Ya. Ya les dije hora del almuerzo. Ya le dije a Yuyuba que bocadillo. Hay todos celebrando de locura por el mundial. Ana Gamer, bienvenida. Bienvenida y gracias por seguirme. Sí, pero es que también por la parte de arriba es fiesta también, aún. Ah, es que también es fiesta aquí arriba. Porque mira, las luces significan... Aún así sigue siendo fiesta porque mira, puse globos. Que tiene hombre. Pues aquí están los bocadillos. Todos a celebrar por el mundial. Todos a celebrar por el mundial. Todos a celebrar por el mundial. ¡Vamos, primero ¡Ay, Sonic! ¡A ver, déjame invitarte! ¿Te invité? Dice que nos lavemos las manos. Y ya me las lavé. Te le estoy diciendo todo listo. Increíble fiesta con un creador. ¡Wow! Nunca habíamos tenido una fiesta con un creador. Dice atrapa qué. Trapo pizza, pizza. Ah, es como un juego de pizza. Dice que lo trapo. Si puede, se quiere. Ella vio yuba. Todos esta vez se le antojaron mi comida. Pues yo soy una master Trapo pizza. Desde el aire lo alcancé. A la hora de las pociones. Tengo poción. Ver, no, no hay algo que diga mucho. No hay algo que diga mucho Ay, les dije. Es que no hay una palabra que diga es mucho Es que no hay palabra mucho No sé Y sí, está yendo. Alguien que venga a mi mundo. Y, pero... Sí, pero es que Sonic, este, todos se van, van a ir. Es que voy a sacar a todos de la fiesta. A la crisis. Parece que no comieron mucho. Ah, antes va a visitar la casa de Cesar Gaming. Y tiene su experiencia en Elemental Pixel. cuando están con creadores casi no los dejan respirar es que todos se juntan casa oh. amigos dice es esa y a Yuyuga les dijo a todos que ya, ya estamos entrando todos Ay, ay, ay, ay, ay, Miren ese corazón Creo que ya saben para quién es Creo que ya... ay, sí. Sorpresa, luego lo descubrirán. Aquí, deje, espera, déjame decirle. Ya le dije. Yuyuba Estaré pensando que es Ya todos lo vieron Ya todos lo vieron Era la sorpresa de César Ya vieron lo que puso este Apenas investigando esta yuma. Dice quién es. ¿Quién es Basa? Y es que no hay nada que digas esa. Ay. Ya le dije que el hermano Esperen que tantito me lastimaron los audífonos Dice hermano amigos yo dije hermano y, y dice amigos triste Voy, Vamos casa, dice. ¿Y sí, voy? Ella ya se puso el en... no quiero decir. Ah, eh. Amigos dice César. Ah, ya entendí que Ella va y lluvan se ponga ahí. Ya le dije. Ya le dije que qué. Ahorita vamos a tu mundo este de Sonic. ¿Pero te mide Ay, pero que termine mire ahí con como suceso. Ay, que de su caída. Pero es Miren, ahí es... ¿De quién será ese...? ¿De para quién será ese corazón? <ríe> Es que siempre me parece Dania? Dice si sí, lo logramos Me encanta la luz. Ya le está diciendo Dice el jugador Quieren avanzar Pues ya me iba Para abajo pero ¡Ay, Me voy a caer ¡Ay! Sí, ya te vi Aunque me voy a caer está resbaloso esto Y se si va ya me están siguiendo hasta que al fin. Y justo yo, príncipe. Sí, vamos a ir a comercial y regresamos. Ahí. Vamos a comercial y regresamos. No te pierdas de los resultados. Las declaraciones. Y usted no me va a decir qué hacer. Y toda la información más relevante del mundo del deporte. El mexicano Checo Pérez de Red Bull finalizó en la segunda posición del Gran Premio de España. Oigan, ¿conocen a Carlos Alcaraz? Es la figura de este fin de semana y si no lo conocen no se vayan porque les voy a platicar de él. Réplica deportiva con Víctor Landeros, un noticiero para todos los amantes del deporte. Este fin de semana se jugó la fase final de repesca a partido único, aquí no hay de otra. Fue necesario ir hasta un séptimo set y jugar un tie break para que hubiera un ganador de estos dos tenistas. Todos los lunes a través de Contraréplica TV, múltiples contenidos para todas las edades. Las bandas legendarias, Vámonos directamente con Big Javi hasta el norte, A nuestros amigos de Airbag, Que se llama la Monkey Band, y... Los cantantes que dejaron huella, Son los Caifanes, Mariano de los Babasoligos, Tenemos una entrevista con Leonardo de los Santos. Y las noticias más interesantes del mundo del rock, En un programa con toda la actitud, Pollo Rock, al aire, Conoce a un conductor único en su género, que te mostrará los secretos más interesantes de los ídolos del rock. Te platico que ten, teníamos esa inquietud de hacer esta, esta versión más, más punchada, más rockera. He eh, eh, podido hacer televisión, conducción, he eh, podido hacer trabajo de actuación en películas, series, programas de televisión. O sea, la verdad... Todo. <risa> Todos los lunes a las 5 de la tarde a través de Contrarréplica TV. Múltiples contenidos para todas las edades.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 Saludos a Carlos Nader, recuerden mis redes sociales, Facebook, arroba la gamersita. Instagram, la gamersita TV, TikTok, arroba Gamercita TV, y Twitch, gamercita_tv TV, y YouTube, la Gamercita. Saludos a Alexa Play, BTS Army, Annie Gamer, Maxi99, Mamá Elida, Daniel 2, Sony Gamer, no Rodri Yu. Samu, una, una chica random, Pavel, este, gameplay, Gabito, pro gamer, el, el Roberto, este, aliado, Kaleve, Is, Isis, Elizabeth, Chris gamer. Saludos. Y, y vamos a salir de contrarreplica y nos Vamos a ir a nuestras redes. Bueno, nos quedaremos en nuestras redes más bien. Nos vemos contra réplica.